Capitán Latinol Primos ¿eh? inscrito en las puertas armadas españolas. Una vez cortado el listón Primos, ya inaugurada, ahora sí oficialmente la exposición ¡Hola! ¿Se puede grabar por dentro? Sí, primos, estamos aquí dentro y bueno, vamos a, a empezar y a dirigir esta guerra de paz y amor para todos. desde aquí todo se ve muy bien ¿eh? no sé si estamos haciendo bien ojalá claro, no nos digan nada pero bueno un vehículo de asalto anfibio bueno de la fuerza marina española la verdad es que por parte general hay bastante desconocimiento primos ya sea el término buques el término avión helicóptero pero bueno, para eso también lo hacen las Fuerzas Armadas de celebrar sus fiestas para así mostrar lo que ellos realizan, esa protección que siempre es su deber, la paz también en el mundo. Y, y bueno, nosotros felices de, de aprender y de poder compartirles esta bonita experiencia. Buenos días, permiso. Buenos días. Sí, por favor. Capitán, permiso de sí, sí, sí, sí, sí. ir al bando. Mira, con la ranura pues la y te voy a ir con la cabeza. ¿vale? Vale. Wow, primo, es increíble la maquinaria. Y si sí, estamos dentro de la parte delantera de un avión de la Fuerza Armada Aérea Española. Capitán, ¿ya ha terminado el evento ahí? Eh, sí, pero todavía hay otro. Ah, ah todavía, todavía hay uno. Oh. Oh, Pensé haberlo visto a Luis Suárez aquí detrás. Y de esta forma despedimos este vídeo. Ya lo saben, está inaugurada la exposición de armas aquí en la Plaza de España de Sevilla. La verdad que es un espectáculo bastante bonito. Tienen mucho por ver y disfrutar. Bueno, así se celebra el Día de las Fuerzas Armadas este año en la ciudad de Sevilla. Avión primos. ¡Uh!